Esto es en serio, ella es Naki Soto Y él, Luis Carlos Díaz Naki Soto, hemos tenido muchos sucesos este fin de semana Pero uno que tomó mucho tiempo Atención, dedicación Al que le dedicaste textos fue Bolivia ah, Bueno, de hecho no, no ha cesado yo creo que allí, obviamente, el que está pecado culebra cuando bebe jugo salta. Y, y los venezolanos tenemos larga experiencia en esta historia, muy amarga, además. Y ver un poco cómo se fue desarrollando el cuadro entre el sábado y el domingo fue interesantísimo. Sí, sería buenísimo poner algo de contexto para entender primero qué ocurrió en Bolivia y luego para ver los puntos en común, los nexos con Venezuela, nuestra opinión pública. Además, nuestra... Fascinación por meternos en líos ajenos, porque no son ajenos, son completamente nuestros, es la misma región. Así que aquí, lo de Bolivia no empezó este fin de semana, empieza hace mucho tiempo cuando a Evo Morales se le impide por Constitución aspirar a otro mandato presidencial. Vamos a ponerle una pestaña más a eso, sí, por señora. una Constitución que él mismo impulsó. No es que se le ocurrió a otro y... ¿Qué problema, caramba, sí. que haya este artículo? Sino un artículo que está dentro de la propia redacción que él propone en su movimiento constituyente. Bueno, que era esto? ¿No eternizarse en el poder? Ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Este asunto, cuando la constitución se convierte en una camisa de fuerzas, pues los regímenes que tienden a ser totalitarios o autoritarios, entonces empiezan a zafarse a ver cómo lo cambian. Entonces este señor en 2008 dice, chévere, aquí mira... Dos reelecciones y vas bonito. Y en 2016, ocho años, más tarde dice, conchale, no, vale, pero yo tengo derecho, yo lo he hecho demasiado bien, yo soy, o sea, yo soy la salvación de esta gente, ¿cómo, ¿cómo es que no voy a seguir gobernando? Y entonces se le ocurre hacer una consulta. Hay que consultarle al pueblo a ver si ellos votan por cambiar la Constitución y entonces tener más reelecciones. Se hizo esa consulta y la perdió. La perdió. 51.3% de los bolivianos dijeron no, reelección indefinida no. Y entonces Evo Morales va a su cuerpo de justicia, a su tribunal supremo, y lo que hace es pedir un recurso de interpretación, según él diciendo que sus derechos humanos a la participación política no podían ser violentados. Y aquí hay que discutir entonces, porque la Latinoamérica tiene que discutirlo, los regímenes presidencialistas tienen que discutirlo, si también la alternabilidad en el poder es un derecho. Porque la alternabilidad en el poder no es que limita a los gobernantes, sino que le permite a la población a lo largo de su vida tener más personas en el poder, que haya un flujo allí. Y efectivamente el tribunal le sigue el juego a Evo Morales y dice no, si sí es verdad, padre. los derechos sí. políticos de este hombre forman parte de sus derechos humanos y nosotros no somos quienes para limitárselo, así que nada, inscriba su candidatura ¡Palante! se burlan del pueblo boliviano van a elecciones, el tribunal supremo electoral lo admite bajo la misma excusa, uh -huh. ¿no? los derechos humanos por delante, no importa lo que haya hecho el pueblo boliviano ¿eh? lo más importante es respetarle los derechos humanos a Evo, que imagínate, o sea, es vos la que sí. es otra característica de estos líderes latinoamericanos un poco caudillistas Ser el alfa y el omega, la historia empieza con ellos Ser unos tipos fundacionales y además ser indispensables Que es otra cosa del egocentrismo político impresionante Van a elecciones, ¿qué ocurre? Chicos que paralizan el conteo de votos durante un día, cuando el cómputo ya se va cerrando y la diferencia de votos entre Carlos Mesa y Evo Morales no era tan notable como la que requería, los 10 puntos que demanda la ley para no ir a segunda vuelta, se paraliza el conteo de votos. Ups. Y de repente, cuando se reactiva, cambia la tendencia, eh, incluso rompiendo la, la probabilidad estadística y gana Evo con los 10 puntos y se acabó y huepa en primera vuelta. Uy, no significa que es que Evo estaba perdiendo y cambió los resultados para ganar. Era que estaba ganando, pero no con lo suficiente. Y bastaba ir a una segunda vuelta y ya. Pero por alguna decisión... pero les legitimar a tus opositores, a lo mejor hubiese sido también una factura alta dentro de su ecuación. Es una locura lc porque el país estalla en reclamos, claro. en protestas, en huelgas, en paralizaciones que además tenían sustentos asideros muy profundos. El asunto no era solo el fraude electoral, sino la asunción del mismísimo fraude. Aquí entra la organización de estados americanos y dice bueno vamos a hacer una cosa vamos a mandar unos técnicos unos expertos que hagan una auditoría al eh, proceso electoral y con base en esos datos evaluamos qué fue lo que pasó esa intervención o esa llegada de la oea es aceptada por ambas partes políticas por eh, la más importante o fue la propia oposición la que había dicho que no Claro. Porque, ok, échame porque ese cuento. Y, y, claro. La OEA dice: Voy para allá. Y el gobierno dice: Vente, no hay ningún problema. Y por supuesto, la oposición dice: Epa. Así Ruque. Pero es, en boliviano. No? Y un contuberno, una cosa aquí. y ¿A, a santo de qué? Ajá. Porque el mismísimo canciller a Pari dice. La, el resultado de esta auditoría va a ser vinculante. Ah, señor, usted se metió en ese lío. Va a ser vinculante y tan, tan... La oposición entonces duda, después acepta, Evo acepta, aceptan todas las instituciones, llega a la OEA, empieza a hacer preguntas y cosas tan sencillas como la custodia del voto está perdida. ¿Por qué? Bueno, porque estos votos llegaron a esta caja, se lo llevaron una camioneta, se lo llevaron un burro, se lo llevaron una llama en una colgado, bobo. y eso las no es urnas válido. Con los votos viajaron en lo que usted quiera, con las actas electorales. Recuerda además que los sistemas electorales son un mundo un mundo aparte, Venezuela tiene una suerte de historia rara porque logró construir un sistema tecnificado a ciertos niveles uh -huh. pero en el que la institución garante de que ese sistema funcionara perdió legitimidad, perdió credibilidad y hubo manipulaciones pero en otros países donde los conteos son distintos a otras velocidades, ocurren estos fenómenos como que de pronto la trazabilidad del voto, si no la puedes comprobar sale lo que sale, en el informe lo voy a ir diciendo, esto es un fraude. Aquí el tema es que la tensión dentro de Bolivia fue aumentando con los días. 19 días fueron. En esta actitud, increíble. además de, del más de Evo Morales, de Talk to my hand, porque es que yo soy el alfa y el omega, loco. Yo soy demasiado importante para esta nación. Así que si tienes alguna, no sé qué hacer, voy a ver qué carrizo haces con tu vida. Y... Juraba además que le estaba respondiendo solo a los liderazgos opositores cuando había toda una nación comprometida en saber qué pasó con su elección. Uh -huh. Si hubo o no hubo fraude, desmeritar el, el peso, el tenor de esas voces múltiples que sí se pusieron de acuerdo para reclamar lo necesario, y es mi voto, me lo respetas, haber prescindido de esa historia aumentó el tenor de esta historia, le, le da además como cancha a sus seguidores, a sus fanáticos más malandros, el lenguaje coloquial, el lenguaje muy venezolano, y ocurre esta, esta, este cambio de timón que supuso el motín policial. Claro. Muy divertido porque la gente cree que todo cambia porque los policías se sumaron. No, no. los policías atienden a un clamor que era cívico, absolutamente cívico, y respetando incluso esa condición cívica, ah, bueno, yo apoyo a mis ciudadanos. Sí. Yo estoy del lado de mis ciudadanos. Sí, ahí hay que recordar también que... La protesta es un derecho y el Estado está en el deber de garantizar que la protesta se lleve adelante dentro de los marcos democráticos. Así ¿Cuáles es. son los marcos democráticos? Protestas pacíficas sin uso de armas de fuego y que además quede muy claro, bueno, por ejemplo, si hay algún tipo de afectación del tránsito, se tienen que tomar medidas para que se restituya. O si se afecta sí, sí. La, el ingreso a, a sedes de salud, cosas así. Pero la protesta tiene que llevarse adelante, tiene que garantizar eso no en todos los países ocurre, no se garantiza igual en todas partes, pero en el caso boliviano el costo de reprimir era muy alto, muy alto. Primero porque en la tradición boliviana las protestas masivas son importantes, son claves. Y segundo, porque es que la razón por la que la gente protestaba no era un capricho. La gente no protesta por una cosa estética, estaba protestando porque le robaron una elección. Entonces la policía no hacía nada reprimiendo porque más bien iba a escalar un nivel de conflicto, que ya era grave. A eso se le suman aquí, y te agrego aquí otra idea, que son los grupos radicales que apoyan a EO, lo que en Venezuela serían los... los colectivos, sí. digamos decir, como cuerpos paramilitares que quizás en Bolivia no operan de la misma forma pero que, que sí eh, cometieron desmanes que sí hubo una suerte de ataque a la sociedad civil eh, imagínense por ejemplo los conflictos entre el Alto y La Paz para explicar un poco la ciudad de La Paz eh, la más importante en, en Bolivia pero el aeropuerto por ejemplo llega al Alto que está unos metros mucho más, más arriba y que además esa comunidad es súper proevo. entonces había como una suerte de tensión bajaban las comunidades. Era una cosa súper, súper densa que se dieron estos 19 días de conflicto. Bueno, tan tensa es la cosa que el sábado previo a la renuncia, Evo Morales dice, mira, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a dialogar. Vamos a negociar. Ya esta cosa se está saliendo de control. Tener a los policías de siete departamentos de los nueve de la nación al sábado ya. ya. Entonces mejor vamos a negociar. Y Obtiene la respuesta normal que debía obtener después de haber obviado la protesta durante tantos días que es, anda a conversar contigo mismo, loco. Te separa frente a un espejo y conversa usted con usted porque todo lo que hemos querido reclamar lo hemos estado reclamando estos días y usted ha hecho caso omiso de esta historia. Sí, además no significa en este caso el levantamiento policial un levantamiento contra el poder sino más bien un desconocimiento no fue que los policías fueron armados al palacio de gobierno Gracias. a sacar a Evo, eso no ocurrió por eso el término golpe policial es Absurdo. absurdo. Es sencillamente un tema de cadena de mando y cómo puede romperse por desobediencia. Algo que también es parte de la protesta pacífica, es parte de lo que busca la gente cuando genera estas movilizaciones. ¿Qué hacen Llegamos... los expertos de la OEA? La madrugada del domingo lanzan el informe preliminar sobre la auditoría realizada al proceso electoral del 20 de octubre en Bolivia y todo lo que evaluaron fue sencillamente desastroso. El, la, la, el parámetro que dan es, es que hay duda para hasta de cómo saludaban los miembros de mesa. Claro. En el ánimo de aquí efectivamente no se respetaron los protocolos mínimos para celebrar una buena elección. Y si no respetaste los protocolos, las vulneraciones que hubo luego a los sistemas electrónicos, a los sistemas de transmisión de datos, a, todo eso termina siendo hasta accesorio. Porque en efecto no respetaste ni siquiera la manera como se transportaban las uh, actas de cada mesa. Y aquí ocurre algo y es que durante los días de protesta la narrativa del aparato de propaganda de la izquierda continental pagado por el chavismo o por Russia Today o por Telesur o por quien sea estaba hablando de un golpe de estado en marcha, que es el discursito repetido. Y cuando sale Evo a hablar, sale a reconocer que Lo que dijo la OEA Era cierto Sin Aunque no mencionara Aunque no mencionara El informe Lo que dijo es como Ok Esto es grave Y entonces yo empiezo a tomar decisiones. Toda la proxémica de Evo era otro tipo, ya no era yo el prócer, yo vos leyía, sino un tipo absolutamente apocado, adusto, hablándole como para abajo, el bicho no miraba a la cámara y termina diciendo, bueno, yo les tengo la oferta del año, ¿eh? vamos a cambiar las autoridades electorales Vamos a tener actores políticos nuevos y vamos a celebrar una nueva elección. Y aquí no ha pasado nada, De compañero. hecho, de La hecho, vida sigue. De hecho, le preguntan si él sería candidato y él dice, no, esto no es momento de discutir eso. Aquí hay que hablar de la, la pacificación. Y como no está hablando de la paz, la capital, sino de la paz del país que se le vino encima, Evo Morales tuvo el domingo más difícil de su vida y en horas de la tarde renuncia. Claro, porque además lo que hizo fue una, una sucesión de uh, renuncias de todo orden. De Ministros, todos los alcaldes, poderes. diputados, representantes. Diplomáticos, Increíble. gobernadores, lo que, senadores, lo que tú quieras. Ahí renunció. Hubo unos estratégicos, unas renuncias estratégicas y otros que de verdad dijeron, mira, voto tierrita y no juego más. Y por lo menos 20 llegaron a la Embajada de México que históricamente ha cumplido un rol de recepción de, eh, vamos a decir asilos políticos, cosa que es parte del panorama. Los venezolanos se han beneficiado de eso también en, en algunos momentos pero bueno, se le empiezan a quebrar las alianzas Evo Morales y termina renunciando. Es, es importante además el, el asunto de la sí. fuerza armada Claro, porque lo que, a lo que iba, ahí nadie le dice renuncia. No, no es que había un, un, un militar al lado de este Exacto. hombre con un fusil y tal, renuncia. Si no fue un asunto de fuerza. La, la Fuerza Armada, bueno, hay que verle la cara a un comandante en jefe de la Fuerza Armada que se llame Calimán. Yo, Ay, yo me asustaría, pero en todo caso, Calimán... Ah, cosa, dato que le agradezco además a Rocío San Miguel, en Venezuela una experta en el área militar, no llega a comandante en jefe de la Fuerza Armada de Bolivia por ser un tipo apegado a la norma, un tipo apolítico, que todo lo contrario, llega hasta ese rol por ser fiel a Evo Morales. Toda la Fuerza Armada, esos altos cargos de la Fuerza Armada se movieron al son que bailó Evo Morales, sino sí. como Carrizo torció la Constitución, torció el mandato del referéndum con el aval de estos señores. ¿Qué cambió en la ecuación después del informe de la OEA? Sigue siendo un misterio incluso para nosotros y es importante que gente de Bolivia pueda explicarlo porque nuevamente la narrativa del aparato de propaganda de la izquierda continental habla entonces de un golpe militar. Cuando no vimos tanqueta de los militares llegando, cuando no vimos ningún, ninguna acción armada que atentara contra la vida del presidente. Y el, y el nivel de pasó? disociación de la izquierda es, es altísimo. Es decir, los venezolanos tenemos videos de Nicolás Maduro diciendo a la gente con los chilenos en la calle diciendo a la gente... Tiene el derecho de salir a la calle a reclamar sus derechos y a tumbar lo que no sirve. ¡Claro que sí! ¿Eso lo que lo no dicho? permite que hagamos los venezolanos en Venezuela. Lo que no se permite que hagan los nicaragüenses tampoco. Lo que no se permite que hagan los cubanos, piazueloco. Pero lo hacen los bolivianos, lo hacen a su manera. No interviene ninguna fuerza policial o militar respaldando la movilización cívica y de repente es un golpe de Estado. En la carta de renuncia de Evo, que se la debe haber redactado a alguien que le tiene mucho menos cariño que la gente que protestó en su contra, dice algo como es, es un golpe policial y cívico, cívico-policial. Sí. El tipo dice que ganó en 14 años de gobierno, no tuvo manifestaciones, uh, problemas por su etnia, no tuvo problemas por su condición socioeconómica o socioeducativa y de repente sí. De repente todas las manifestaciones en su contra son porque él es indio, bueno, mestizo en realidad, porque, porque él es cocalero, porque él es sindicalista, todos, todos los ítems que pudieran sumarle consideraciones porque pobrecito, vale, cúntale, no hombre, por ser lo que es, no pasó nada de esto en 14 años y basta que la gente... Le denuncio un fraude electoral en el rostro para que el tipo diga, pobre yo. Es que la carta indigenista se la juegan cada vez que están en crisis. No, Cuando en Bolivia hasta los pueblos indígenas le reclaman a Evo que no hable ninguna lengua indígena. Evo es miembro de los cocaleros, de los productores agrícolas. Alguna... No de una etnia indígena. has pero visto bueno. alguna foto a Nicolás manejando un autobús? Bueno, ese tipo de cosas siguen allí en el, en el panorama de las narrativas oficiales ahí está Entonces es una es una noticia latente esto sigue en construcción pareciera además que todo toda la narración de los pares de Evo eh, Díaz-Canel en Cuba uh, sus pares sus los pares, camaradas así es salvo a Erdogan en Turquía que dice la mañana del lunes mira ojalá se resuelva pronto esto y tengan una buena transición y unas elecciones limpias Leyéndolo en Erdogan, así como, ¿what? Sí, Pero bueno, eso fue lo que escribió al menos su canciller. Pero el, el discurso latente dentro de Venezuela, esto sabe, todo once tiene su trece. Ah, bueno. Y le dan, y le dan, y le dan con el temita. Pareciera que esa es la carta que está esperando al menos sus pares bolivarianos. Solamente cerrar diciendo que tiene que ver con un hecho de abuso político por burlar las leyes, por forzar un sistema que necesita alternabilidad en el poder y se le niega y no... Fíjate, caso boliviano, no con problemas económicos. Para, y eso, eso es además una base de uno de los más graves errores de la ecuación de Evo Morales. Bueno. La, la egolatría, la megalomanía, Dios mío, qué broma tan loca la de esta gente. Pero pudieron haber tenido, o sea, la continuación de las elecciones a favor del MAS pudo ser ad infinitum. El Por PRI supuesto. en México, loco. Se podía retirar. Persona, se podía retirar se otra rito, persona. Entraba lc el de cinco años y tal, su período. Entraba otro más, Cristian, quien viniese y la vida seguía en adelante con sus propios talentos, pero no le dio la gana. Como él es el alfa y el omega, de hecho, los tweets que redacta la mañana del lunes es bueno. Ahí yo les dejé el país prendido porque obviamente me extrañan demasiado. Vayan a ver qué hacen. Traten, traten de pacificarlo y si no pueden, mi amor, ya saben dónde estoy, porque yo soy Eo, sabes, el indio, cúnchale pobrecito yo, qué bello que Que es la otra carta que se suelen jugar este tipo de líderes, ser, presentarse como los amos del caos, los dioses del caos, nosotros lo controlamos y sin nosotros la barbarie, cuando en su propia estructura institucional hay barbarie, hay abusos. El caos, de hecho, es el único escenario que le favorece a él. Tal Con cual. En acta. Así que esperemos que lo de Bolivia siga su curso, siga su marcha. Esto ha sido un en serio prestado a otro país, porque esos contextos son importantes. Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto, amando el chuño y a los enanitos verdes. Muchísimas gracias.